No, la revista La Salud tiene el compromiso de apostar por la difusión de todos los temas relacionados con la salud y el bienestar. Queremos estar presente en esta feria, apoyar esta primer feria Gran Canaria Accesible para difundir todos los conceptos relacionados con la accesibilidad, eh, promover los conceptos de, entre nuestra sociedad de respeto y de inclusión. Ese es el granito de arena que queremos aportar estando presentes en, en esta feria.